Por primera vez en la historia, tú te puedes meter ahora en internet, te puedes meter aquí puedes comprar este módulo de negociación y cierre y te vamos a enseñar en vivo cómo cerrar una ama de casa, cómo cerrar un banquero, cómo cerrar un doctor, cómo cerrar un abogado, en vivo, escúchate esto en vivo, va a haber 100 objeciones en vivo, no tengo dinero, no tengo tiempo, voy a pensarlo, no tomo decisiones rápidas, eh, este, voy a consultar, eh, ya me hablaron de eso, este, yo, interesante, interesante, yo le dejo saber, y todas esas objeciones que existen y que a usted le, ha, le han dado, que a usted le ha pasado, y que a todos nos ha pasado en el camino, pero cómo aprendérsela de memoria, cómo estudiarla, cómo volverse un profesional en ella, cómo eh, ser ese eh, ejemplo para, para tu organización de cómo cerrar rápido, sin tantos rodeos, sin tanta vuelta, van a estar viendo cómo cerrar en vivo. Y lo van a estar viendo en video, le puedes dar adelante hacia atrás, le puedes bajar al celular, increíble. Y déjame decirte que es muy caro no invertir en ti. Es muy caro no poner el dinero en tu cabeza para que tu cabeza produzca el dinero. Y tu cabeza puede producir millones de dólares. A Warren Buffett le preguntaron hace un tiempo cuál es la mejor inversión que había hecho. Y ¿saben que les digo? La mejor inversión está en mi mente, porque en mi mente... Produce 70 billones de dólares al año. ¿Cuánto produces tú? ¿Cuánto vales tú? Pregúntate también cuánto he invertido en ti. Y ahí está la respuesta. Nos vemos. Haz clic en el siguiente enlace y ordena este material hoy. Porque lo que se vea por mañana, para mañana se queda.